Muy buenos días a todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía Ciar de Artesanías de Colombia, les damos la bienvenida a Marketplaces Diversificando Opciones para Vender, la cuarta charla virtual de nuestra estrategia de artesano digital en 2018. Mientras esperamos unos segundos a que todos se conecten, los invitamos a que por favor nos cuenten de qué parte del país o en qué parte del mundo se están conectando y cuál es su interés hoy en los marketplaces. Bueno, ya se encuentra con nosotros María Lidia Aceros de Bucaramanga, también está Teresa Navarro, Xiomara León, Yuri Galeano, Levi Solas de Aperilla, Lina Fernández y a todos, ya estamos 54 personas reunidas, gracias y bienvenidos por estar con nosotros también. Alejandra González se de conecta desde Bogotá, Ingrid Wagner, de Bogotá también, María Claudia Manrique, ella se conecta desde Bogotá, Javier Loaiza, Bogotá, Lady Joana Piedraita también está desde Bogotá, y Diana Sanabria también nos saluda desde la capital de París. Hoy les recordamos que arranca la carrera por nuestros premios artesanos digitales. Así que al final de esta sesión les vamos a dar a conocer cuál es la primera actividad que tendrá que ver con el desarrollo de esta charla virtual, y de igual forma, también les vamos a enviar las condiciones de participación de estos premios, de nuestros premios Artesano Digital y el formulario de inscripción. Así que los invitamos a que estén muy atentos y súper conectados a esta charla virtual, ya que al final de la sesión les vamos a dar a conocer todas estas actividades. De igual forma, también los invitamos a que hagan sus comentarios sobre este webinar, 3 diversificando opciones para vender, ya que esta participación va a ser tenida en cuenta para los premios artesano digital, logremos entre todos que artesano digital sea una comunidad importante en internet. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Artesanías de Colombia página oficial. En Instagram arroba Artesanías de Colombia. En Twitter nos van a encontrar como Artesanías de Col. Recuerden que la d no lleva la e. Y también les hacemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que allí ustedes van a poder encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado durante 2016, 2017 y las que llevamos en 2018. Allí nos van a encontrar como Artesanías de Colombia y si quieren revisar todas las charlas virtuales que hemos realizado, pueden buscar una lista de reproducción que se llama Numeral Artesanías de Colombia 0. También se encuentra con nosotros Juan César Bonilla quien se conecta desde Pinja, OCHACÁ Bienvenido Juan César, Julio César Acros desde Palmira Y María del Pilar, de Pilar Ortiz desde Bogotá Les recordamos que en unos segundos vamos a iniciar esta charla virtual Pero antes queremos hacerles unas recomendaciones para que el desarrollo del webinar sea exitoso Cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de esta charla virtual. Si ustedes tienen preguntas relacionadas, como ustedes ya saben cómo es la mecánica de nuestros webinars, los invitamos a que por favor las dejen en el chat de preguntas que van a encontrar al lado derecho de su, de su computador. De igual forma también, si ustedes cuentan con micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, que es algo que realmente queremos que lo hagan, queremos escucharlos a ustedes, entonces pueden escribirnos también al chat de preguntas, tengo micrófono y quiero hacer mi pregunta y de esta misma forma les vamos a dar paso al final de la sesión en nuestra sección de preguntas para que nuestra conferencista invitada se las pueda responder. Hoy, aparte de conocer la forma de publicar sus productos en los marketplaces, podrán ver los diversos aspectos que están detrás de esta actividad comercial, como por ejemplo, cobrar por las ventas, hacer envíos y promocionar publicaciones. Para desarrollar este tema, hoy se encuentra con nosotros Alejandra Rincón, publicista con énfasis en creatividad especializada en e-commerce y community management. Alejandra tiene amplia experiencia y conocimiento en el manejo de plataformas de comercio electrónico como Marketplaces y tiendas en línea. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación de la Unipanamericana Compensar en temas como comunicación en línea, comunicación organizacional, comunicación oral y escrita, redacción básica y profesional. Le damos la bienvenida a Alejandra, gracias por acompañarnos y cuéntanos de qué se trata hoy esta charla Marketplaces, diversificando opciones para vender. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos y estar compartiendo pues, todo este espacio de conocimiento y aprendizaje. Eh, hoy vamos a tratar eh, temas claramente sobre el Marketplace. Eh, la idea es que ustedes puedan conocer las plataformas, la interfaz, que sepan cómo manejarlas, sepan cómo inscribirse, eh, todo el tema de envíos, de cobros y demás. Y podamos entender en realidad para qué sirve esto cómo vamos a poder potenciar pues, nuestro negocio, nuestro producto, nuestra empresa. ¿Mm? Listo. Entonces, eh, bueno, nuevamente les doy la bienvenida eh, a esta charla sobre Marketplace, diversificando opciones para vender. Bueno, como les comentaba, pues soy Alejandra Rincón, soy publicista. Eh, y he tenido, pues, eh, vasta experiencia precisamente en el tema digital, eh, pues, llevándome a este tema de, del comercio electrónico, ¿bien? Vamos a hacer un recorderis de qué es este qué es este concepto, qué es este manejo del e-commerce. Eh, no es nada más sino llevar nuestro día a día, lo que hacemos todo el tiempo con nuestra empresa, con nuestros productos, a este, a este tema online. Precisamente por eso es e-commerce. Eh, es la distribución, la compra, la venta, el marketing, eh, todo, todo el servicio de compra y venta a través precisamente de internet. Entonces, todo lo que nosotros vemos desde las plataformas que se generan online, donde eh, no podemos generar una venta, va dentro del e-commerce. Ahí, pues, eh, podemos encontrar toda esta tendencia que estamos teniendo con las redes sociales. Eh, también nos ayudan a generar como un camino para este comercio en línea. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué son estos marketplaces ¿Qué es que precisamente? ¿Qué es ese lugar? ¿Sí? Eh, porque, claro, nos dicen en la nube, en el, en el navegando en internet y a veces decimos como, pero ¿qué quiere decir todo esto? Eh, precisamente este marketplace es el sitio que nos permite a los vendedores y a las personas que compramos eh, tener una relación transaccional que se, se traduce a lo comercial, ¿sí? Este marketplace es como el, la cajita, nuestra tienda online, donde nosotros vamos a poner nuestros productos y los vamos a exhibir precisamente para que eso pase, para que la persona que necesita de nosotros pueda encontrarnos, sepa cuáles son nuestras características, cuál es, ha sido nuestra trayectoria, cuánto cuesta. Entonces, es como llegar a, la, a, a nuestra tienda física y poder generar todo el servicio pero, eh, ahora sí, desde la nube y desde, desde todo el tema de, del computador, la tecnología y demás, que son herramientas que nos ayudan mucho, ¿bien? No quiere decir que porque está en, en la nube o que está eh, en el sistema online, no tendríamos que tener una buena experiencia con el cliente. De hecho, lo que nos ayuda a generar un posicionamiento dentro de un marketplace, es esa experiencia que tiene el cliente con nosotros. Entonces, no es solamente dejar el tema ahí como yo pongo mi producto, yo pongo mi empresa y pues eso se hace solo, sino que en realidad podemos llegar a generar una experiencia de nuestro cliente incluso mucho más reconfortante de lo que podemos llegar a, a generarlo dentro de este espacio físico. ¿sí? Entonces, digamos que siempre nos han dicho que la tecnología en en muchos eh, procesos no nos colabora tanto, pero en este momento y en este, en este espacio del marketplace, sí nos colabora mucho. Precisamente por eso es que nosotros generamos eh, toda la venta, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, eh, llegamos a muchos más lugares, tenemos mucha más cobertura, eh, nuestra visibilización es mucho más eh, general. ¿Sí? A modo, digamos que haciendo una comparación con el tema físico. Entonces, ¿de eso, de eso tan bueno sí al tanto? Sí, hay muchas cosas que tenemos y muchas ventajas dentro del marketplace. Y eh, hay muchas plataformas que nos dan muchas ventajas, precisamente eso. Primero, el ahorro, el tema de costos. ¿Sí? Eh, es como pagar un arriendo, pero no tan costoso como podríamos utilizarlo dentro de nuestra jerga sino eh, es directamente proporcional ahora sí a nuestras ventas. Entonces, ellos ponen precisamente el espacio y nosotros eh, generamos todo el tema del producto para poder hacer la comercialización y demás. Eso lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos mucho mejor con cada una de las plataformas que tenemos para hoy. Ahora, eh, el tema de los pagos. Muchas... En realidad, la mayoría de los marketplaces hacen el tema de los pagos por nosotros. Entonces, ellos, ellos eh, tienen dentro de sus eh, características y beneficios a nosotros hacer todo el trámite bancario y demás, y nosotros lo único que llegamos a tener es como nuestro pago por nuestro servicio y ya. ¿Bien? Ahora, hay algo muy importante y es... Eh, el tema de posicionarnos dentro de todo este mundo en línea, ¿sí? Porque, eh, pues, a pesar de muchas cosas, lo que nosotros necesitamos también es generar una marca, ¿cierto? Generar un reconocimiento, llevándolo a términos, un posicionamiento eh, dentro de este tema de del online. Entonces, si se han dado cuenta, hemos venido hablando sobre muchas cosas dentro del posicionamiento y sobre el SEO, Necesitamos tener tiempo e invertir tiempo en esto para poder generar un posicionamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra página web, la idea es que mucha gente nos reconozca, pero ¿cómo llegamos a hacer eso? Obviamente con el trabajo, con la dedicación, con el tema del tiempo, de generarle espacio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ellos dentro del Marketplace ya nos generan un posicionamiento porque pues ellos ya tienen precisamente eh, un lugar dentro de todo este, dentro de toda esta navegación y pues les interesa obviamente generar aún más posicionamiento. Entonces, eh, nosotros, tanto ellos como Marketplace, como nosotros eh, dentro, del, dentro del negocio y de los, de los, de los términos de negociación, eh, les damos también un beneficio a ellos por el tema del posicionamiento. ¿Mm? Y pues ellos obviamente no lo dan a nosotros porque ellos ya tienen ese lugar ahí. ¿Mm? Ahora, eh, creamos unas alianzas sin tener eh, que estar en el tema competitivo, eh, mal competencia, llamándolo entre comillas, porque generamos, digamos, como el tema de precisamente sinergias con otros vendedores. Y yo aquí les pongo el, el, el, el ejemplo. Eh, si yo vendo cinturones, ¿cierto? Me interesaría mucho, claramente, estar en, en, el, en el espacio donde están los pantalones, sin tener que llegar, digamos, como a generar un espacio exclusivo dentro de los pantalones. Entonces, es, vamos a generar un efecto bola de nieve y nos vamos ayudando entre todos. ¿Eso qué quiere decir? Eh, si yo tengo un producto que le sirve a otro para poder generar ese producto final, buenísimo. Entonces vamos generando obviamente una cadena, ahora sí como decimos una cadena de favores, que no sería tanto favor porque nos beneficiamos entre todos. ¿sí? Entonces estos lugares, estos, estos eh, espacios nos generan eso, nos ayudan a tener eso. Eh, no solamente la colaboración entre, digamos, como entre mismas marcas, sino marcas que nos pueden llegar a generar un valor agregado para poder llegar a generar nuestra promesa de valor, que es finalmente lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de este marketplace. ¿Mm? Ahora, teniendo en conjunto todo esto, como les decía, no podemos olvidar que nuestra marca va a estar expuesta. Entonces, todo lo que nosotros hagamos dentro de ese marketplace es muy importante. No solamente es llegar, eh, darle mi producto, ponerlo en la plataforma y esperar a ver qué pasa. Si bien es cierto, uno de los, uno de los, digamos, de los, eh, de los ejercicios que generan estas plataformas es darnos visibilidad, eh, también está en nuestras manos poder llegar a generar, un buen producto, un buen servicio, ¿eh? que muchas veces es eso lo que los marketplaces pues miran tanto, ¿bien? Ahora, mmm, pues como todo tiene que tener un equilibrio, ¿qué malo podría pasar en esto? ¿Sí? Hay varias cosas que eh, digamos que yo no los llamaría como desventajas, sino como eh, oportunidades de mejora que podamos llegar a tener durante este, durante este eh, tema y paseo en el Marketplace, ¿bien? Una de ellas es que vamos a tener obviamente muchas más, muchos más competidores, vamos a tener mucha más competencia. Eh, ya la facilidad que nos da la tecnología y la inmediatez que nos da esto, pues es abismal, entonces eh, simplemente yo entro eh, reviso qué es lo que se ajusta a mí y no tengo que estar caminando y caminando, por ejemplo, en el tema físico, llevando las comparaciones, no tengo que estar dentro de un centro comercial caminando, caminando, caminando, mirando, mirando, sino estoy a un clic en la comodidad de mi casa, eh, teniendo el tiempo, el espacio, todo, ¿cierto? Porque pues este tema del marketplace es precisamente llegar a ser una... Eh, tener como un espacio físico dentro de un centro comercial. Ellos me dan a mí el espacio, yo pongo mi negocio y así funciona. Entonces, ese paseo que voy a hacer en tiempo, en desgaste, energía y demás, solamente lo tengo en mi dedo índice, dando clic y generando, obviamente, muchas más opciones para ese, para ese cliente, para ese usuario. Entonces, la competencia, obviamente, es mucho mayor. ¿Mm? Ahora, nos obliga a ajustar y, pues, a revisar precios constantemente. No es solamente por llegar a generar una competencia, sino por llegar a, precisamente, a tener una, una buena experiencia con el cliente. Eh, eso no quiere decir que yo tenga que reajustar mis precios. Mis precios son eh, de acuerdo, obviamente, a las características de mi negocio y demás. Pero esto sí nos obliga a tener, a estar, digamos, estar constantemente en la tendencia de lo que nos da el mercado y empezar a hacer un comparativo ¿m? que pues nos puede ayudar eh, a crecer, obviamente, y a generar mejores estrategias de ventas y a generar mejores estrategias para nuestros clientes, ¿bien? Algunas plataformas, algunos espacios de Marketplace, eh, no nos dan la libertad absoluta para poder poner nuestros productos como nosotros queramos, entonces, hay unos limitantes que eh, nos dan esas normas dentro, de la, dentro del marketplace para poder, digamos, ten, tener este espacio. No es que eh, todas estas plataformas digan, se hace como yo digo y así, pero sí hay unas reglas. Dentro de todo el juego hay unas reglas y hay, digamos, como unos espacios exclusivos, que precisamente eso es lo que vamos a ver dentro de todas las plataformas, eh, pero pues no tendríamos la libertad de poner un anuncio de promoción hoy todo 70%, pues precisamente porque nosotros estamos en un espacio eh, donde, ellos son, donde ellos son los que ponen las reglas de, del juego para poder hacernos más visibles. ¿Bien? Eh, digamos que el tema de crear la marca, crear marca y hacer vida dentro de la marca, es un poco limitado en el tema del Marketplace, Precisamente por lo que les digo, entonces, eh, obviamente van a haber marcas que estén por encima de nosotros porque tienen paquetes diferentes o porque los alojan de manera diferente, pero pues la idea es que nosotros lleguemos a ser esas marcas que están por encima de las demás, ¿cierto? Eso cómo lo hacemos, obviamente generando una buena venta teniendo un buen porcentaje teniendo una buena reputación eh, teniendo un buen servicio de entrega eh, teniendo un buen servicio de facturación ¿Mm? eh, pero el tema de generar marca dentro de los marketplaces pues es un poco eh, limitado diría y, y muy difícil pues eh, no les estarían dando este espacio si ellos quisieran en realidad eh, que, usted, que nosotros como negocio tuviéramos nuestro, nuestro, nuestro propio eh, espacio dentro de la nube. ¿Eso cómo lo podemos generar? Claramente con nuestra página web y generando otros procesos. Pero dentro del marketplace, sí es un poco complicado generar la marca. A eso no quiero que nos confundamos con esto en decir que no voy a poder tener una visibilización. Claro que sí, total. Vamos a ser muy visibles pero eh, con nuestros productos, ¿cierto? Con nuestra manera de ofrecer los productos, con nuestra manera de tener el servicio. ¿Bien? Bueno, dentro de toda esta teoría, es muy chévere tener la teoría y demás, pero pues en realidad nosotros aprendemos con la práctica. Entonces, eh, la idea es que podamos empezar a navegar dentro de, los, eh, dentro de, los, dentro de las plataformas. Eh, y poder conocer un poco más sobre estas. ¿Listo? Yo les voy a dar como una breve introducción y ahorita vamos teniendo eh, cada una de las plataformas. Entonces, nosotros aquí en Colombia conocemos tres plataformas eh, de Marketplace. Cada una tiene sus características, cada una maneja eh, el servicio de manera diferente, eh, pero pues precisamente son estos, estos espacios para poder generar para poder mostrar nuestra marca. Eh, la primera que quiero mostrarles es Linio, linio.com.co. Linio es una tienda precisamente para la comunidad latinoamericana eh, cubriendo necesidades para las compras por internet. ¿sí? Linio ha tenido, digamos, como un, una trayectoria muy importante y es porque sus eh, compras son muy confiables. Es un lugar donde eh, el cliente tiene compras confiables que además pues es algo muy importante que podemos, tenemos que generar dentro del trámite de la compra por internet. Siempre estamos, eh, digamos, limitados. A, ¿Será que sí es confiable? ¿Será que es seguro? ¿Será que el tema de mi dinero sí va a llegar? ¿El envío estará? Linio tiene, eh, tiene muchos seguros para esto y, y los clientes en realidad se sienten muy, muy confiables con el tema de la plataforma. ¿Mm? Mercado Libre. Eh, mercado Libre es como eh, el gigante dentro de todo este marketplace porque pues abarca muchos, muchos eh, temas de, de productos, de servicios. Eh, también es una plataforma pues, que apoya mucho el tema de las ventas de América Latina eh, y pues nos sirve, es un muy buen referente y creo que es eh, el que mejor posicionado está dentro del top of mind que llamamos eh, de los consumidores. Siempre les dice, siempre, pregun siempre que preguntamos y decimos... Eh, Venga, ¿dónde puedo encontrar algo para eh, eh, comprar en línea? Y siempre decimos Mercado Libre. Eh, un servicio, Mercado Libre. Entonces, oiga, estoy buscando tal cosa. Ya busco por Mercado Libre. Mercado Libre está muy bien posicionado en el tema eh, de recordación. Tiene muy buena recordación. Y, pues, eso obviamente nos ayuda a nosotros, ¿verdad? OLX, X. Eh, OLX es una plataforma en realidad muy simple, no es nada compleja, eh, nos ayuda precisamente como eh, las otras a generar venta a, a generar, eh, y compra de productos eh, y como les digo, esta no es nada, nada compleja, es muy fácil, es muy rápida, tiene obviamente unas características diferentes de las otras dos, eh, pero también es una plataforma que nos ayuda mucho con el tema de, de, de, la, de la compra y la venta. ¿Mm? Aquí les doy, digamos, como unos datos, unos datos unas cifras importantes eh, para el tema de conocer mucho más allá. Siempre nosotros buscamos, obviamente, un respaldo, ¿verdad? Buscamos un respaldo de, que nos dé eh, esta plataforma, no solamente porque... Dentro del tema online, la confianza que se crea y lo que, lo que se construye con el tiempo es muy importante, sino también porque eh, la trayectoria obviamente nos va a ayudar a tener mucha más, eh, digamos, como confianza con nuestros clientes. Entonces, no es lo mismo si yo digo eh, que, estoy, que estoy en la, en la plataforma de línea a que estoy en la plataforma eh, Pepito Pérez. Uh -huh. Tener una trayectoria, tener dentro de todo lo que nosotros hacemos dentro de internet, es muy bueno tener un reconocimiento. Entonces, linio.com eh, tiene más de 50 millones de visitas mensuales. Recordemos que en el tema del posicionamiento web, las visitas es lo que, lo que nos hace como linkearnos a que estemos dentro de, esa, dentro de ese mundo web. Y eh, ellos tienen muy buenas... Eh, muy buen tráfico dentro de su página. ¿Mm? Mercado Libre, como les decía yo, es una, de, es, es una de las plataformas mucho más robustas que nos ayudan con el tema del, del, del, del intercambio de productos. Eh, esta tiene bueno alrededor de 280 y ahorita hasta millones de transacciones anuales. Eh, tiene muchos usuarios, lo que nos ayuda precisamente a generar mucha más visibilidad. ¿Mm? Y como les decía, OLX es una plataforma mucho más, eh, no, no, es, no, es que, no, es, no es que quiera decir que es mucho más pequeña, pero sí es mucho más sencilla, es mucho más simple. Eh, digamos que la conectividad con esta plataforma no es tan compleja como las otras dos. Entonces, nos ayuda, digamos, como con temas mucho más ágiles, en el tema de productos y demás. ¿Mm? Um, bien, Linio, Mercado Libre o LX, pues, precisamente tiene, como les decía yo, unos eh, temas transaccionales, unos temas de, de poder eh, vincularnos a ellos específicos. Eh, ninguna, digamos que, eh, no es que se llegan a, a, a unir en algún punto eh, dentro de sus características. Cada uno tiene unas características diferentes que nos aportan beneficios a nosotros. Así como Linio tiene unas, Mercado también, y OLX tiene otras ventajas que nos ayudan. Bien, ya más adelante en la plataforma les voy a explicar más o menos cómo es el tema del registro, los requisitos y demás. Pero eh, en linio.com los requisitos, pues digamos que eh, son... Sencillos. Necesitamos una facturación, tienen que tener el RUT vigente. Eh, la cédula del representante no nos piden nada más. Esta plataforma cobra comisiones por ventas. Eh, dependiendo las publicaciones, pues ya se van haciendo algunos cobros, pero las comisiones, digamos que van por ventas. Después de un tiempo, sí se genera el tema del cobro por publicación, pero, pues, eh, la mayor comisión se genera por ventas en Libio.com. Ahora, Mercado Libre. Eh, obviamente, tienen que registrarse, tienen que eh, generar la publicación de su producto. Eh, debemos tener, digamos, como eh, el tema de los, los documentos es lo mismo. Tenemos que tener facturación, tenemos que tener el RUT, tenemos que tener eh, un representante con su cédula de ciudadanía para poder generar el registro y tener, digamos, como todo el tema de la navegación. En OLX, eh, si sí es mucho más sencillo, como les decía, es solamente registrarse, poner mi producto, generar toda la, la, la descripción de las características y listo. Es solamente ponerlo ahí en OLX y, y ya digamos como que, eh, el tema transaccional viene por añadidura. ¿Bien? Eh, Bien, les voy a les voy a mostrar eh, las plataformas para ir como para estar siendo consecuentes con lo que les estoy comentando. Eh, les voy a mostrar primero Linio. Linio, digamos que esta es su interfaz. Es, eh, cuando hablamos de interfaz, pues hablamos de lo que tenemos a cara, en cara de, de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Eh, como lo ven, pues es una plataforma muy amigable. Eh, siempre estamos en el tema de generar compras 100% seguras, entonces siempre van a tener el tema de las compras 100% seguras. Siempre. En todos los lugares donde ustedes vayan a entrar, va a estar el... Tenemos, somos eh, una plataforma con compras 100% seguras. Eso le da mucha tranquilidad a nuestro cliente y a nosotros también como vendedores, nos da mucha tranquilidad. ¿Cómo se dan cuenta? Eh, la visibilización del producto. Ustedes son los que se encargan de generar, digamos, como todas las imágenes que ustedes quieran poner dentro de la plataforma. Ellos lo único que hacen es eh, adecuarlo, precisamente, para que eso esté y se vea bien dentro de la plataforma. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para pertenecer al INIO? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un tema de eh, registro, ¿sí? Usted llega, se registra dentro de la plataforma. Si no estoy, digamos que si no, pues si yo no soy un usuario activo dentro de ellos, se crea una cuenta. Eh, se crea una cuenta dependiendo, digamos, como de, los, de, lo, de las especificaciones de la empresa. Eh, y ellos le van a dar a usted o a su empresa precisamente con sus productos un espacio dentro de la plataforma. No es más allá que generar un registro para una, una aplicación o, o alguna página eh, diferente. La plataforma en realidad es muy, es muy tiene una interfaz y una navegabilidad muy intuitiva. Entonces, nos pide precisamente el nombre, los apellidos, el email, digamos que cosas eh, específicas. Y luego, cuando ya estemos dentro, nos pide el tema del root, nos pide eh, el, el, el need y, pues, digamos, como la representación de, de, una, de una de las personas que vaya a estar a cara de nuestros, de nuestros clientes. ¿Listo? Cuando estemos, eh, digamos que dentro de la plataforma, la idea es que nosotros, como les digo, podamos llegar a generar nuestro espacio. Linio.com no genera un cobro por estar dentro de la plataforma. Es decir, ellos no nos van a pedir ninguna clase de dinero por estar eh, alojados o por hacernos visibles. Siempre y cuando nosotros no tengamos alguna venta. Entonces, desde la primera venta, eh, digamos que ahí entramos con el tema de costos, sí nos van a generar un tema de comisión por venta y oscila entre, los, entre el 8% y el 10% de nuestra venta. ¿Cómo ellos cómo hacen para generar esto? De acuerdo a su producto, eh, nos dan un espacio dentro de, la, dentro de la plataforma y nos ayudan, obviamente, con todo el tema de, eh, de la visibilización. Pero no por estar ahí nos van a cobrar. Ahora, luego de un tiempo, sí nos empiezan a cobrar. Nos cobran mil pesos. Eh, mensuales por estar ahí. ¿Sí? Luego, eso, eso cuando pasa, luego de un mes de estar en la plataforma. Si usted a los 20 días de estar en la plataforma genera una venta, ahí ya empieza a comisionar Linux. Y pues obviamente se, co se, eh, se cobra la comisión de, lo, de entre el 8 y el 10% y el resto se hace, se queda para, para usted y es un negocio. ¿Cómo ellos, ellos cómo hacen, digamos, como el tema del pago? Como les digo, un marketplace, digamos que nos ayuda con el tema bancario, ellos son los que hacen todo el trámite y a ellos son los que, ellos son los que generan el, el tema de la comisión y nos hacen eh, llegar el tema por, llegar el dinero por un tema de, de transferencia eh, bancaria. ¿Mm? ¿Qué pasa? Ustedes, voy a hacerles el ejemplo para que todos estemos claros. Nosotros tenemos nuestro producto, lo ponemos, lo hacemos visible en línea, eh, ellos nos dicen cuáles son las reglas del juego, que en este caso, ¿cierto? No hemos entrado en el tema de los paquetes premium, que ya les voy a decir cuáles son esos paquetes especiales, sino simplemente quiero poner eh, y visibilizar mi producto. Yo lo pongo, le genero unas características, eh, hago, digamos, los acuerdos de envío. Entonces, ¿qué pasa? Una de las características de Linio es que no podemos nosotros como empresa generar el envío, eh, digamos, puerta a puerta. Nosotros como empresa, es decir, Alejandro Rincón como empresa, no puede coger su carro, su transporte e ir y llevarle el producto. Linio tiene eh, empresas de envío especializadas, ¿sí? Y en realidad, estas empresas de envío son muy conocidas. Entonces, ellos trabajan con Safervo, con Coordinadora con empresas que tienen, obviamente, una trayectoria. Entonces, el tema del envío también lo cuadramos nosotros desde nuestra publicación. Nosotros eh, generamos el tiempo de envío, que muchas veces este varía por el tema de, de um, tener acceso a estos, a estos lugares, pero Linio tiene una cobertura nacional muy importante. Eso es muy importante también dentro de las plataformas. No solamente el tema, obviamente, online, donde, donde tengamos internet, donde tengamos acceso a internet, vamos a tener esta plataforma, sino eh, vamos a tener que, cómo es la cobertura de entrega. ¿Sí? Plataformas como el INEO Mercado Libre tienen cobertura nacional y se genera obviamente los tiempos de envío y son muy claros dentro de las especificaciones que tiene el cliente cuando se va a adquirir el producto. Entonces... Eh, yo entro, estoy buscando algo en específico, encuentro mi producto, genero, eh, digamos que nos en la plataforma hace o obliga eh, a aceptar los términos y las condiciones que tiene todo el mundo de, de, dentro, de, dentro de la compra y eh, nos da la, la seguridad de que nuestro producto eh, va a estar en las mejores condiciones para la compra. ¿Bien? Ahora, yo ya puse mi producto, yo ya eh, generé todo mi, mi espacio eh, y pues como les decía yo al principio, no es dejarlo ahí, que eso más o menos funciona solito. Y Linio es el que tiene que darme a mí el tema de las ganancias y demás. No, no es solamente generar el tema de ponerlo ahí y ya. Hay que darle un seguimiento, um, ver que en realidad Lirio, si haya tenido eh, si me haya cumplido a mí como, como producto de generar el tema de la del, del espacio que las condiciones estén bien eh, generar digamos como todo que nuestro producto se vea bien se vea sea amigable en el tema de, de lo visual es muy importante eh, hay que estar pendientes obviamente de la publicación y demás entonces, en el momento que la persona quiere adquirir mi producto, ¿qué pasa? Entonces, eh, José entró a comprar, al Alineo, también como cliente, entonces entra, revisa, se suscribe eh, y tiene acceso a todos los productos, ¿cierto? Ustedes van a ver que en la plataforma, digamos, que hay productos que están, obviamente, como en un top dentro de, dentro de toda categoría. Ah, bueno, aquí hago un paréntesis y es que Linio, como cualquier marketplace, ustedes lo van a ver, tiene categorías de producto. Es decir, no es una tienda en la que yo pongo cosas y, y genero y genero y, y empieza a buscar y, y en la búsqueda es muy, es muy confusa. Eh, no, Linio es muy organizado. En realidad, cada uno tiene su categoría y también nos genera un buscador por tema de productos. Entonces, ellos son los que hacen todo el tema del enlace. Bien, Ahí, eh, José entonces entró a buscar, no sé, unos zapatos, entró a buscar unos zapatos, entonces empieza con la búsqueda, eh, empieza a comparar precios, que era lo que yo les decía en el tema de comparativos, eh, empieza a comparar obviamente características, que eso lo va a tener ya, eso lo va a tener ahí, por eso nuestra, como nosotros visibilicemos nuestro producto es muy importante. Como nosotros eh, generemos el contenido de, ese, de, ese, de esa pauta, es muy importante. Lo que nosotros escribamos dentro de las características es muy importante, por lo que les digo de la competencia. Entonces, José tiene, tiene todo la, el, el alcance a un clic, ¿cierto? Va de tienda en tienda solamente con mover su índice. Entonces, pues, claramente va a ser eh, indispensable que nosotros generemos un, unas buenas características para esto. ¿Qué pasa? Entonces, eh, dice, listo, quiero estos zapatos, van a ser nuestros, nuestros zapatos, le encantó como, como nuestras características, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice, comprar, en el tema de la compra, eh, les va a dar unos eh, términos de pago y les va a dar unas características de pago y los medios de pago también. Entonces, Lirio tiene todos los medios de pago, tiene... Eh, tarjetas eh, crédito, tiene débito que se hace por el PCE y eh, tiene pago contra entrega también. Entonces, nosotros estamos limitados a esto. Bien, muchas de las compras se hacen a pago contra entrega dentro del INIO, precisamente porque estamos todavía incursionando en el tema de, de, de poder llegar a generar una confianza en las compras por internet. Entonces, nos da también la seguridad de, de tener, digamos, Linio dice como, vea, tranquilo usted como, como vendedor, tranquilo usted como cliente. Yo le doy todas las facilidades para que usted esté ahí. ¿Listo? Luego que yo ya digo, listo, sí, voy a comprar. Eh, voy a comprar por mi medio de tarjeta, mi medio tarjeta de crédito. Genera todo el enlace con la plataforma. Eh, si es por PC, genera todo el enlace de la plataforma con el banco que usted, que, que el cliente pues haya escogido. O si es por media de tarjeta de crédito, también. Es muy segura. Esta plataforma en realidad es muy segura. Eh, y en el momento de que decimos comprar, nos da el término de las especificaciones del envío. ¿Qué pasa? El envío, eh, ustedes lo que hacen es darle el producto a Linio. Eh, Linio se encarga de generar todo el envío. ¿Listo? Por eso digamos que cuando nosotros vayamos a hacer una compra, entonces nos dice, listo. Usted ya eh, nos llega una notificación, como nosotros generamos un registro de cuenta, nos llega una notificación diciendo, vea, tiene, le, le hicieron eh, un pedido de, de dos zapatos, háganlos llegar, por favor. Eh, ellos lo que hacen es recibir el producto, lo empacan, lo embalan, eh, precisamente con estas eh, empresas de envío que les digo, y ellos son los que se hacen cargo de que nuestro cliente tenga eh, su producto en sus manos. ¿Listo? Nosotros lo que hacemos es generar los temas de tiempos de envío, porque claramente nosotros tenemos que tener un stock, pero también tenemos que ver el tema de si me lo pidieron eh, para Leticia. ¿Mm? Entonces, yo digo, listo. Yo se lo doy mañana. Ellos generan el tema de son dos, tres días de envío. Esos son los días que van a aparecer cuando el cliente diga comprar. ¿Mm? Nosotros eso lo hacemos, obviamente, eh, en un previo cuando nosotros ponemos nuestro producto en la plataforma. ¿Qué pasa ahí? Listo, ya se generó todo el envío. Nosotros eh, estamos esperando que, pues, nos llegue nuestro, nuestra compensación por la venta. Eso pasa a los 20 días de nosotros haber entregado, de, nosotros, de que nuestro cliente tenga en sus manos el, eh, el producto. Como les digo, la comisión que tiene Linio está entre el 8 y el 10% sobre la venta, y eh, pues digamos que ellos hacen su cobro por comisión y nos generan toda la transferencia del dinero a la cuenta que nosotros tenemos. ¿Listo? Cuenta que nos piden, obviamente, dentro del registro. Esta es la manera más sencilla de, de entrar a Linio. Líneo, como cualquier Marketplace, como negocio dentro de, dentro de un dentro de, en línea multimedia, eh, tiene unos paquetes que son, eh, digamos, como paquetes especiales, eh, lo que nos ayuda a tener un mejor posicionamiento dentro de la página, lo que nos ayuda a, ahora sí, a olvidarnos dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo anteriormente a lo que les estaba explicando. Uno de esos paquetes es que ellos hacen todo el tema de eh, posicionamiento. Nosotros lo único que hacemos es eh, entregarles eh, el producto, llevárselos, eh, ellos de hecho lo recogen dentro de en, en nuestra plaza, lo llevan a sus bodegas y, los tiene, y lo, lo tienen en stock. Cosa diferente que es con lo, lo que hacemos eh, en, en primero. En realidad es mucho más sencillo, Obviamente tiene un tema de costos un poco más elevado. Eh, ahí sí nos, nos cobran por la publicación, no por la venta, sino por la publicación. Eh, nos cobra también eh, una parte por estar dentro de sus bodegas eh, y nos cobra también por el servicio. ¿Cuánto nos cobra? Si estamos en la bodega, nos cobran 900 pesos diarios. Eh, si generamos la venta, son 1,000 pesos más. Y si generamos el envío y se concreta todo el envío, son 1,500 pesos más, ¿sí? Entonces, diarios, ¿bien? Entonces, eh, el tema, obviamente, se incrementa el costo, eh, pero, pues, nos generan un servicio mucho más completo, ¿bien? Entonces, ellos se encargan de todo el posicionamiento, de todo el tema de la compra, de son más o menos como nuestros agentes dentro de la plataforma. Linio es una plataforma muy completa, es una plataforma que eh, ya tiene una, ya tiene una, una eh, digamos, como una confiabilidad, ha generado un tema de, de marca, de nombre, eh, como les digo, pues está en el tema Latinoamérica, eso genera mucha confianza, tiene en stock muchos productos, eh, que también pues, nos ayuda a tener lo que les decía de las alianzas. ¿sí? Eh, okay. Si nosotros vamos a incursionar, vamos a empezar en el tema del niño, es muy importante obviamente empezar eh, desde abajo, teniendo la experiencia, saber, eh, saber bien cómo se comporta eh, la plataforma con nuestro producto, investigar, hacer una investigación de cómo, cómo, cómo, cómo ha sido la trayectoria dentro de, de mi competencia con mis eh, productos parecidos a los míos, cómo se ha comportado con Linio y pues digamos que ahí ya poder entrar en la plataforma. Como les digo, es muy sencilla, es muy sencilla, no es mayor cosa eh, para, la, para el registro. Y ya ellos son muy amigables también con el tema de, de la ayuda. Si ustedes tienen alguna, alguna eh, digamos que alguna pregunta, algún inconveniente con ellos, ellos siempre están muy prestos a ayudar. Ahora, en ese paquete eh, premium que les digo, hay un tema que se llama el self-seller, que es como el espacio donde ustedes van a administrar todos sus productos, ¿sí? También está en el paquete básico, pero eh, en el paquete básico, digamos que se, se reducen un poco las características. Entonces, lo único que van a tener ustedes en el self-seller dentro del paquete básico va a ser que eh, van a poder mirar qué transacciones tienen, cuánto tiempo se demora y si ya se efectuó el pago. ¿Sí? Si ustedes van a estar en el paquete premium, entonces les van a decir dónde está su envío, quién lo, quién lo va a recibir, cuándo, la hora, va a ser mucho más detallado. Precisamente por eso hacen todos estos paquetes para poder llegar a tener eh, un mejor servicio como marca, como línea. ¿Listo? Eh... Bien, línea... Está ahí. ¿Generamos preguntas? ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. sí, ser, sí, preguntas? sí. Entonces, sí, sí, la funciona. primera pregunta la realiza Osvaldo Galeán. Uh -huh. Nosotros vendemos a través de Mercado Libre. Para nosotros es un marketplace. ¿Es posible pasar un link de uno de los productos para que sea válido con la actividad? Eh, que lo que quieres es que revisemos si funciona, si está habilitado, si es bueno, si es malo. Eso es lo que entiendo. Eh, sí, pues digamos que el tema ahí es que tendría que entrar y revisar la cuenta y todas estas cosas. Entonces, ya les voy a explicar más o menos cómo es Mercado Libre, a ver si desde esa explicación el despeja un poco más la duda. ¿Mm? Bueno. Nubia Janet pregunta, ¿es conveniente estar en todas las plataformas? Hmm. Sí, digamos que eh, entre más no quiere decir que estemos en todas las plataformas del mundo porque claramente cada plataforma tiene unas características que nos ayudarán y nuestros productos tienen unas car características eh, pues primordiales para estar en, este, en estos marketplaces. Pero eh, no hay un límite o una ley que uno diga, si usted está en esta, no puede estar en esta o no pueden estar en esta. De hecho, hay productos que están en línea que están en Mercado Libre, que están en X, que están en eBay, y que están en Amazon, que están en muchas plataformas y eso es lo que genera, obviamente, pues es una mayor visibilidad, ¿sí? Pero no hay una cosa que uno diga, no, esta plataforma no me deja, estoy exclusiva para esta plataforma, no, no hay, no hay una restricción para eso. Bueno, Beatriz, Elena Sarra nos pregunta sobre otra plataforma y quiere saber, si tú sabes, ¿qué tal es eBay? Si sus metas son llegar a un mercado internacional, ¿se puede registrar en el eh, Sí, eBay, digamos que tiene un comportamiento muy parecido al de eh, OLX y Mercado Libres, es una combinación entre estas dos. Eh, digamos que el tema de, de generar, bueno, vamos a dejar algo claro. Desde que tú estés en Internet, tú vas a poder ser visible en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Ahora, el tema es el tema de las compras. ¿Mm? Eh, muchas de las plataformas, digamos que no tienen, eh, no, no muchas, algunas de las plataformas no tienen el tema de envíos internacionales. Entonces, eh, pues ahí es donde a nosotros se nos complica el tema porque hay algunas restricciones por el tema de exportación, de aranceles y demás cosas que muchas de estas plataformas pues no cubren. Entonces, eh, sí podemos ser visibles, por ejemplo, yo estoy buscando muchas veces y nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado la mayoría, buscamos cosas que están en Mercado Libre Argentina y uno dice, ¡ay, lo encontré! Cuando se va a dar cuenta, están en Argentina. Entonces uno revisa y ahí están en los términos y en las condiciones. Es, es solamente un producto que se comercializa dentro del el, el área ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eh, pero por visibilización, es, es, es claramente es buenísimo. El tema de la compra es cuando ya empezamos, digamos, como a tener un poco de, de, de baches. Pero por visibilizar nuestro producto, es muy bueno. En cuanto a posicionar los productos en diferentes marketplaces, nos preguntan Nelson López si es, digamos que importante o si, es, si está bien, posicionarse en las tres plataformas o es más conveniente comenzar por una? Sí, como les digo, si vamos a incursionar, es muy importante conocer bien la plataforma eh, y empezar por una, ¿sí? Entonces, si sí, yo veo que dentro de todo lo que me ofrece el INIO, eh, yo puedo empezar por esta plataforma porque es muy completa, porque tiene, eh, tiene un mejor posicionamiento SEO, eh, me ayuda, es mucho más amigable con el vendedor, hagámoslo por línea y generemos una experiencia, tengamos eh, una trayectoria y ya miramos a ver si Mercado Libre me puede ayudar. ¿Qué pasa con estas plataformas? Digamos que no hay, mmm, la plataforma digamos que no nos da como un instructivo que uno diga, Vea, si usted tiene este producto, es mejor que, que, que eh, paute acá. Si usted tiene este producto, en realidad eso no lo da la experiencia, pero que sí nos da la plataforma. Obviamente nos da todo el tema de características de cada una y eh, pues nos ayuda a que nuestro producto esté ahí. Muchos de los, de, los, de los negocios, de los comercios, de los productos están en Mercado Libre porque es una empresa, pues es un marketplace precisamente, como yo les decía, muy reconocido. Muchas personas no conocen a Linio, pero no porque Linio no esté, digamos que bien posicionado, sino porque es una marca que no ha hecho, eh, digamos, como a, llevándolo a la jerga tanta bulla como Mercado Libre. ¿Mm? Pero si sí es recomendable, poder estar en una primero, luego pasar a la otra y luego pasar a la otra, que en ese consecutivo ya estaríamos en tres, en tres plataformas. ¿Eso cuándo pasa? Eso pasa a medida que usted vaya viendo el comportamiento de su producto en cada una de las plataformas. Si yo veo que Linio me ha dado mucha rentabilidad, pues voy a seguir con Linio, pero también voy a pasar a Mercado Libre porque ya sabiendo cómo es el comportamiento de, este, de esta plataforma, puedo ayudar a estar con otras plataformas. ¿Mm? Bueno, en cuanto al Linio tenemos varias preguntas. Una es María Claudia Laz. ¿Cuál sería el porcentaje final de ventas, tanto para línea como para una tarjeta de crédito débito que se debe cargar al producto? El porcentaje final, como les digo, la comisión que se genera eh, dentro de el, la venta que se hace por línea es entre el 8 y el 10%. Ellos ya tienen, digamos, como un tema de tarifas especiales, si se paga en tarjeta de crédito, si se paga en débito, qué es el PSE o si se hace el pago contra entrega. Esto no cambia más allá de generar la comisión, ¿sí? Es decir, no es como, si, no es como en el tema físico, que si paga uno con, con tarjeta de crédito, pasa le quitan a uno más o si ¿sí? eso no pasa dentro de, dentro de la plataforma. Si usted paga con, eh, con tarjeta de crédito o por PSE o por pago contra entrega, va a ser la misma comisión. ¿sí? Lo mismo le van a cobrar. Bueno, hablando de comisiones que a nos pregunta, ¿y el cobro por envío va a parte de la comisión? No, eso va dentro de, dentro, de, dentro del, del tema de la comisión, ¿sí? Eh, eso va ahí ya eh, dentro de la comisión. Como les digo, es del 8 al 10. ¿Qué cambia entre el 8 y el 10? El mismo producto, ¿sí? Entonces, eh, no sé, hay productos que, que comisiona alinio el 9%. ¿Por qué? Por su, eh, porque los visitaron más, porque los visitaron menos, porque tienen mayor cantidad de clic. Pero eso ya va dentro de la plataforma. Y cuando ustedes entren, ellos les, eh, obviamente van a tener todos los términos y las condiciones por su producto. Por eso, digamos que no les, no, les, no les voy a dar algo específico, porque puede que yo vaya a vender celulares, y a mí me digan, no, porque como usted es un, es un tema de tecnología y su categoría es esta, esta, usted va a comisionar en esta, pero es muy diferente si yo voy a vender eh, esmaltes, ¿sí? Ahí ya es un, es un tema diferente. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, eh, ya conociendo más del niño entonces quiero hablarles de Mercado Libre, aunque ya digamos que hemos hablado sobre esta plataforma, pero también eh, quería mostrarles la interfaz eh, esta es mucho más intuitiva para el tema de, de compra con los clientes. Entonces, eh, están los precios, como se dan cuenta, está el producto, están los precios y eh, lo que nos genera es como una, unas observaciones, unas características de cada uno de nuestros precios. Bien, ¿qué pasa con eh, Mercado Libre. Mercado Libre, como les digo, es una plataforma muy robusta, hay marcas reconocidas dentro de Mercado Libre, entonces, eh, pues, nos, nos, pues nos ayuda obviamente con el tema de, del posicionamiento. Eh, ¿Cómo es el manejo de Mercado Libre con nosotros los vendedores? Nosotros aquí manejamos algo que se llama la reputación, y yo creo que los que hemos podido generar el tema de, de compras por Mercado Libre, nos hemos dado cuenta que la reputación dentro de lo que se haga de Mercado Libre es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que la venta y la compra sea muy segura, como otras, otros marketplaces, pero que eh, nosotros vayamos ganando espacio dentro del, del Marketplace precisamente por nuestro servicio, ¿bien? Le, al igual que, que en línea, lo que hacen es eh, se ingresa, se crea una cuenta. Lo que ellos piden es el MID, eh, el tema bancario, en la cédula de un representante y listo, se genera el tema. Que se puede hacer como persona natural, se puede hacer como persona eh, como empresa también, sí. Entonces, no tiene ninguna, no tiene ninguna restricción. El tema es generar el tema bancario. Es muy importante, indispensable el tema bancario, obviamente pues para poder hacer la transferencia dentro del, dentro del dinero. ¿Qué pasa con Mercado Libre? Entra una persona eh, a buscar, como digamos, vemos acá, maletas. Entonces, yo, quien estoy buscando una maleta, es lo mismo eh, que con Linio, La interfaz, digamos que como, como plataforma online, nos da lo mismo. entonces Estoy al alcance de un clic, nos genera, eh, obviamente, unas características, pero cuando, cuando su cliente entre, eh, va a poder generar el tema de calificación y ahí empezamos a tener una reputación. Mercado Libre nos da un espacio de acuerdo a nuestra reputación. ¿Mm? Entonces, eh, existen unos colores, verde, naranja, amarillo. Eh, si usted está en el verde, tiene una buena reputación. Si usted está en el amarillo, eh, pues está dentro del, del ranking de los, de los buenos productos y si usted está en el naranja, ya vamos entrando como en un tema de, de, de mal servicio, mal envío, mal entrega, todo esto. Y si usted está en rojo, tenemos una penalización y eh, pues ya no nos podemos llegar al punto en que ya no nos dejan eh, pautar más dentro del mercado libre. Es decir, ya no podríamos tener nuestros productos. ¿Qué eh, que nos categoriza dentro de, esta, dentro de esta reputación? Precisamente el servicio que nosotros demos. Entonces, eh, por temas de precios, el tema de los precios va a estar fijo siempre. Nosotros tenemos que tener mucha atención con el tema de los precios. Yo no puedo variar, eh, digamos, si yo puse mi producto y yo dije que costaba mil pesos, cuesta los mil pesos. ¿Sí? Cuando el cliente vaya a hacer el pago, yo no puedo decir, ay, no, es que yo me equivoqué con, el, con eh, hacerle el tema del precio. Entonces, yo quiero que esto vaya así y ustedes me... Si ustedes ponen dentro de cualquier plataforma de marketplace que cuesta mil pesos, eso es lo que tiene que costar. Claramente, ahí es cuando yo les digo a ustedes que vamos a mirar el tema de la competencia, el tema de, de qué precios estamos manejando dentro del mercado, cuál ha sido el tráfico cómo nos acomodamos a eso, el mercado, cómo se acomoda a nosotros y demás. Pero entonces eh, lo que nos ayuda a ganar reputación es tener un buen servicio en el tema de envíos, en el tema de características, eh, en el tema de pagos ¿m? y eh, en el tema del de contacto que se pueda llegar a generar. Entonces Mercado Libre sí nos da un, algo muy importante y es poder tener contacto con nosotros como vendedores. Entonces, el cliente va a tener eh, un contacto directo con nosotros como vendedores y nos va, vamos a poder escribirnos mensajes y yo les voy a poder responder a ese mensaje. Eh, es algo que pues nos ayuda muchísimo porque si el cliente tiene alguna pregunta específica, yo se la voy a poder, obviamente, responder ahí en la inmediatez. Ahora, como en línea y como en todos los marketplaces. No es solamente poner mi producto y esperar a ver qué pasa. En el, el, el cambio, el, digamos que en lugar de, de línea o mercadolibre tiene mucha más interacción con mi cliente. Entonces, si un cliente me hace una pregunta y yo se la respondo en el menor tiempo posible y esa respuesta eh, es satisfactoria para el cliente, eso me genera una reputación y una muy buena reputación. ¿sí? Eh, si mi servicio fue muy bueno, las características que yo puse dentro de mi dentro de mi producto es son obviamente van acordes a mi producto genera mucha más expectativa eh, es mucho más explicativa también nos genera una reputación en el tema del envío qué pasa con el envío ahí sí el envío digamos que con Mercado Libre va eh, lo hacemos nosotros entonces ellos no tienen ninguna ninguna restricción en que por ejemplo si yo tengo mi camioneta y quiero irme hasta eh, Leticia en bicicleta o lo que quiera pues entonces Ahí, digamos que ya nosotros miramos el tema del, del envío. Eh, ellos también dentro de sus paquetes nos generan el tema del servicio del envío, pero eh, son un poco más, nos dan un poco más de libertad con el tema del envío. Ahora, como nosotros ganamos reputación con este tema del envío, pues es muy importante que si nosotros en el momento de la, de la venta decimos que hacemos ese envío en tres días, sea en tres días, ¿Sí? ¿Por qué empezamos a generar, o empezamos a, a generar pues, una baja dentro de nuestra reputación si nosotros decimos que fue a tres días y nos vamos a cinco? ¿Por qué? Porque Mercado Libre le va a preguntar a ese cliente, bueno, ¿cómo le fue con el envío? ¿Qué fue lo que pasó con este producto? ¿Cómo lo atendió? ¿Cómo fue su embalaje? ¿Sí le llegó bien? ¿No le llegó bien? ¿Cuáles son sus características? Y nosotros y los clientes van a, van a empezar a, a calificar. ¿cierto? Entonces, sí, me llegó a tiempo, no me llegó mal embalado, no me llegó, eh, estaba roto, no, eso obviamente nos va a generar una reputación dentro del mercado libre. Lo indispensable es tener una buena reputación. Cuando les hablo, eh, digamos que en este término de reputación, es porque ellos mismos lo, lo han puesto así. Ellos mismos lo han, eh, digamos que, eh, dado a conocer como reputación. Entonces... Así como su, su, la palabra bien lo indica, pues es generar, obviamente, un, una buena imagen de nuestro producto, de nuestra marca dentro del espacio. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa cuando un cliente genera la compra? Entonces, listo, yo quiero comprar estos zapatos, le doy clic en comprar, me da los medios de pago, como les digo, los medios de pago, eh, tarjeta de crédito, también por débito. Aquí también se hacen transferencias, entonces, si yo, yo inscribo como cliente, yo inscribo la cuenta, hago la transferencia eh, o acuerdo el pago contra entrega con mi cliente. Como les digo, el Mercado Libre tiene un espacio para poder hacer eh, contacto con, con mi cliente, entonces también nos genera obviamente una facilidad con eso. Ya desde ahí... Mercado Libre, más o menos como se les diga de nosotros, no en el tema de visibilización, sino en el tema de la transacción. Entonces yo cuadro con, con, mi, con mi cliente, eh, entonces el cliente dice, listo, voy a comprar, voy a hacer el pago en tarjeta de crédito. Eh, y pues hacemos toda la, la transacción, hago el tema del envío, me llega a mí una notificación en el que, bueno, van a comprar dos pares de zapatos. La, el envío es este, este, y yo ya empiezo a generar todo el tema del envío, ¿bien? ¿Cuál es la comisión por venta en Mercado Libre? Ellos tampoco tienen un pago eh, por publicación, ellos no tienen pago por publicación. Ya después de un tiempo que se genera la comisión en Mercado Libre eh, por el tema de la venta, el, este, es un poco, este es un poco menor... En la comisión eh, está entre el 7 y el 9%, 7.5 muchas veces, también de qué depende, obviamente, de su reputación, de su comportamiento del producto. Eh, pero es una, es una plataforma también pues, un poco más amigable con el tema del cobro. Hay algunos paquetes también que son especiales, eh, que cómo llegamos a acceder a ellos pues bueno, también debemos generar un pago externo digamos que aparte de lo que ya tenemos entonces ellos muchas veces como Mercado Libre lo que hacen es recibir nuestro producto eh, generan todo el tema del envío, del embalaje eh, el tema, todo, el, todo el tema de satisfacción entonces nosotros estamos mucho más tranquilos eh, con el tema de, de, de, la, de la venta pero si estamos incursionando en Mercado Libre es muy importante que nosotros estemos pendientes obviamente de nuestro producto entonces generarle el lineamiento estar pendiente de mi cliente si me está preguntando cosas estar pendiente de lo que me está preguntando entonces muchas veces lo que hacemos es colocar el anuncio en Mercado Libre cierto pongo mi producto en Mercado Libre y hasta el sol de hoy no pasa nada entonces si tengo preguntas no no me responden las preguntas eh, si se genera una calificación no sé qué calificación fue por eso hay que estar muy pendientes precisamente de todo el tema cuando hacemos publicaciones dentro del Mercado Libre, ¿bien? Eh, el tema también de seguridad. Eh, en, en estas plataformas, pues, digamos que los, los términos y condiciones para poder vender, pues, está dentro de lo legal. Eh, fauna y flora claro, todo esto, pues, claramente no se puede vender. Eh, tenemos, estamos muy seguros con el tema de los pagos, eh, las categorías también existen dentro del Mercado Libre, entonces también nos ayuda a estar dentro de la competencia eh, y pues son un poco más, digamos que nos dan un poco más de espacio de brecha para poder generar todo el tema de, de la compra. Como les digo, Mercado Libre también es, una, es una, pues una plataforma muy amigable, no es nada complicada, ustedes crean su cuenta, eh, posicionan el, eh, digamos que les dan el insumo de las imágenes eh, y empiezan a generar todo el tema de, de, de posicionamiento dentro de esto. ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes vendan, obviamente va a generar obviamente, un mayor posicionamiento, eh, les va a dar más reputación, eh, vamos a tener mucha más eh, claridad dentro de, dentro de la plataforma. Entonces... Es, el tema es también de dedicación, de generar buenas características, de tener buena reputación con los envíos, sobre todo porque muchas de las, de las falencias dentro de Mercado Libre es que perdemos nuestros, nuestros puntajes porque los envíos no llegan a tiempo, porque llegaron mal, porque bla, bla, bla. Digamos que todas estas cosas que son tan importantes dentro del servicio. ¿Bien? bien como se dan cuenta, las imágenes que ustedes van a ver dentro de la plataforma, pues, están muy limpias. Nosotros lo que hacemos es generar nuestra imagen del producto y ellos eh, la adecuan para que esté dentro de, la, dentro de la plataforma. Hay muchas imágenes que, digamos, que se pixelan o que no, está, no tienen buena resolución. Es muy importante que las imágenes estén bien tomadas, que sean fotos, eh, que tengan claridad, que el producto se vea como, pues, eh, como es, eh, que tenga sus características bien establecidas dentro, de, dentro de lo, del objetivo de la compra y demás. ¿Mm? Eh, bueno, pues no sé si tengamos alguna pregunta sobre Mercado Libre y... Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, no sé si quieras continuar. Uh -huh. Bueno, pero antes de que continúe sí quería eh, contarles a todos que nuestros asistentes varios también han hecho algunas recomendaciones de otras plataformas como los de Marketplace. Entonces, Pablo García nos recomienda Handmade de Amazon, Monique y Etsy, uh -huh. que también, pues si ustedes están interesados, también pueden revisar estas plataformas que nuestros participantes nos recomiendan. Nos pregunta Laura Gómez, eh, la entrega de los productos, ¿cómo funcionan en estas plataformas? Bueno, como les decía Linio, eh, pues tiene su, digamos que sus características especiales y es que ellos hacen la entrega. Linio, ustedes lo que hacen es entregarle, darles el producto y el producto... Llega a manos de Linio y Linio por medio de sus, de sus transportes, de sus envíos, como les decía que son muy conocidos, servidor de la coordinadora, todos estos hacen la entrega. En Mercado Libre la entrega sí va por cuenta de nosotros como vendedores. Entonces, lo que hacemos es, eh, ellos nos notifican que tenemos eh, una compra, nosotros... Nos, eh, digamos que hacemos todo el contacto con nuestro cliente, vemos si eh, tenemos eh, el lugar, todo esto bien específico y generamos el envío. Obviamente el cobro del envío va dentro de la transacción. Entonces eh, los zapatos cuestan 35 mil pesos más el envío que es tanto. ¿Eso cómo se hace? De acuerdo a, a dónde vaya el producto. Entonces si va muy lejos, pues obviamente el cobro es mucho... Eh, es un poco más alto, si está dentro de lo rural, si está dentro del alcance que nosotros tenemos, pues eso ya va directamente con el tema de la promoción que nosotros estamos dando dentro de la plataforma. ¿Mm? Perfecto. María Lidia Ceros y Yuri Galeano tienen una pregunta y es en cuanto, ah no, perdón, a mí está solo María, María Lidia Ceros, ella nos, nos pregunta que si no tiene una cuenta de ahorros ¿Qué otro medio de pago ella puede promocionar para que le cancelen un producto que hay? Bueno, digamos que dentro de una de las características o especificaciones que, que tienen estas eh, plataformas es el, el tema bancario. Si nos piden una, un, una certificación bancaria, un extracto eh, ba, bancario para poder hacer ahí la transferencia. Eh, cuando es el pago contra entrega, por ejemplo, en Mercado Libre, eh, nosotros ya cuadramos todo el tema de, de, de la transacción, pero eh, cuando el, el, el pago es contra entrega, Mercado Libre sí se encarga de generar esa comisión cuando ya está comisionando primero antes eh, de, poder llegar a, de, de poder llegar a hacer nuestra, nuestra entrega de producto pero una de las características sí es que tengamos un sistema bancario activo. Bueno, la última pregunta para continuar. Uh -huh. La hacen, pues en específico dos personas, Yuri Galeano y María Trinidad. Ellos se refieren en cuanto a uno de los requisitos de venta que les piden como comerciante, que es expedir una factura. Uh -huh. En el caso de que una persona natural no, no cuente con el proceso de facturación, ¿qué documento es equivalente para cumplir con este requisito? Eh, en realidad, cuando nosotros nos registramos como persona natural, como, eh, digamos, como Alejandra Rincón Acuña, que no tengo, ni, ni, no tengo nada dentro de lo empresarial, eh, no es tan indispensable la facturación en algunas de las plataformas, no nos, no nos obligan a tener facturación. Si sí nos obligan a tener un comprobante dentro de lo bancario, que se hizo la transacción para que ellos obviamente puedan tener toda la parte legal y, y toda la parte administrativa pues en regla. Pero cuando ya es un tema empresarial, si sí nos piden la facturación, pues que eso ya es como cosa eh, del día a día dentro de nuestra empresa, ¿sí? Pero cuando es persona natural, como Alejandro Rincón, que va a poner? No sé. Eh... Voy a, ya no quiero tener más este mueble y lo voy a poner eh, en OLX, por ejemplo, que podemos tener eh, ventas de productos usados. Simplemente eh, genero todo el, el tema, eh, digamos, administrativo del pago y ya. O sea, esto quiere decir que el régimen común sí necesita obligatoriamente la factura. La factura, sí, señora. ¿Listo? Bueno, otra de las plataformas es OLX. En esta, esta es muy sencilla, como les decía. Eh, OLX, eh, OLX tiene dos características que no tienen las otras. Eh, el registro es para todo el mundo. Ustedes pueden vender eh, todo lo que ustedes quieran. Como les decía, aquí sí se pueden hacer, eh, digamos, de, de ventas de productos usados. Eh, como mucha de su publicidad lo dice, si ya lo tengo y no lo quiero... Utilizar más, lo pongo en OLX y se genera la venta. Eh, no es tan restrictiva con el tema eh, bancario ni nada de esto porque la venta y la compra se hace directamente con, este, con el, la persona que vaya a comprar. Eh, ahí es cuando empezamos a tener un poco de, de inconvenientes porque OLX digamos que no tiene una plataforma tan segura, tan robusta dentro de la seguridad. Lo que ellos nos recomiendan como plataforma es que estemos muy seguros de la transacción. Entonces, lo que nos dicen dentro de todo, dentro de todas su, sus características. Si usted va a vender, eh, haga la transacción segura, como eh, Asegurándose que el pago ya está en su cuenta. Si se va a hacer eh, el pago en una transacción, eh, en una transferencia bancaria o si se va a hacer en consignación, asegúrese antes de entregar su producto, que ese pago ya está en su cuenta ¿sí? lo mismo si se va a hacer eh, el pago contra entrega como estamos viendo asegúrese que pues obviamente la legalidad de los, de, del pago pues esté dentro, de lo, dentro, de lo, dentro del marco eh, digamos que no no, no inmiscuyen mucho a la policía por un tema pues de eh, restricción legal y todo esto pero lo que muchas personas dentro de OLEX hacen es sí tener un acompañamiento eh, cuando se dice listo. Yo le voy a vender mis zapatos y eh, nos encontramos en tal punto, eh, a tal hora, eh, con el, el, el pago en efectivo. Sí, a veces tenemos un acompañamiento de la policía, pero no es, no, no es algo que la plataforma no lo dé, sino ya porque yo como vendedor quiero estar mucho más seguro. Eh, en realidad, el registro en Noel X es muy sencillo. Ustedes se, se, se registran, más o menos yo, lo, yo hago un comparativo como registrarse en Facebook. Todos tenemos Facebook, entonces uno entra, pone el nombre, pone el correo, eh, sube las fotos y ahí sí está en sus manos que, nuestra, que nuestro producto se venda porque son ustedes los que tienen que estar viendo que la, que la imagen es, eh, quede bien, que eh, las características estén bien digitadas, o sea, todo el proceso lo hacemos nosotros como vendedores. OLX solamente nos presta el espacio dentro de la plataforma. Entonces, pues es muy, eh, es muy coloquial, si lo queremos llamar así. Es muy fácil también, pero el tema de seguridad eh, no es tan robusto. Eh, hace muy poco vimos eh, un programa precisamente en, en la Televisión Nacional que hablaba sobre estas compras por internet. Entonces, eh, y no muchos estamos tan seguros y obviamente eso nos genera una credibilidad un poco más eh, endeble, si lo queremos llamar así, porque, por ejemplo, esta, este tipo de plataformas pues no nos dan una seguridad y no nos dan una confiabilidad con el tema de, de las compras. Eh, eso no quiere decir que OLX sea una mala plataforma, OLX es una buena plataforma si nosotros estamos arrancando con el tema online porque muchas veces no tenemos el presupuesto obviamente para generar una comisión, OLX no nos genera comisión, ellos nos dan el espacio, ¿cómo ganan ellos? por el tema de posicionamiento web eh, por el tema de anuncios entonces ahí es cuando ellos ganan dinero pero nosotros no Digamos que no generamos ningún pago por estar en OLX. Entonces, cualquier persona puede llegar a pautar ahí. A sí mismo como cualquier persona puede llegar a comprar ahí. ¿Listo? Eh, la interfaz, les muestro rápido, no es tan complicada. Eh, está la, el producto, está el precio, las características. Eh, como les digo, el tema de envíos y de entrega se, se, se acuerda directamente con... Eh, el, el, la persona que me compra, yo le digo, bueno, vamos a hacerlo por transferencia, yo le digo, vamos a hacerlo, eh, ahora sí, eh, como lo decimos, cara a cara, eh, o bueno, digamos que ahí ya uno cuadra como, como quiera con su, con su comprador, ¿listo? Eh, con, al ser una plataforma tan abierta, pues tiene menos restricciones de, digamos, de... de de productos, de comercializar los productos. Ah, como se dan cuenta, pues ahí se pueden vender inmuebles, carros. Eh, también se ha dado el tema de adopción para mascotas. Entonces, eh, bueno, hay varias, hay varias cosas que se pueden ver dentro de, de OLX, precisamente por lo que es una plataforma tan libre. ¿Bien? Eh, pues esto es OLX, ¿Mm? Yo creo que ahorita al final, si hay alguna pregunta lx la resolvemos. Sí, con sí, sí. discrepante que es el diferente entonces... de Listo. Ahora, tenemos una plataforma que dentro de mi apreciación es una muy buena plataforma, es muy, muy, muy amigable. Eh, tiene muchas eh, características y pues nos ayuda en el tema de si somos. Eh, como, digamos, como lo llamamos primiparos dentro de, de este tema eh, del e-commerce, ¿bien? Discrepante es una plataforma, es un marketplace que no nos pone tantas trabas, eh, que nos ayuda precisamente con el tema de, de visibilizar nuestros productos. Eh, como se dan cuenta aquí en la, la, la, la plataforma, la interfaz, pues es muy limpia, eh, es muy, nos ayuda a generar el tema de la visibilización como los otros. No tenemos una, eh, una restricción para el tema de, las, de, de la pauta de las, de las imágenes. Eh, ahí sí ya va, digamos, como por cuenta de, de cada uno. Eh, es, una, es una plataforma que ha tenido muchos reconocimientos que eso cómo lo ha logrado precisamente por el tema de, de servir eh, bien a esos vendedores cierto eh, tiene una compra segura como lo pueden ver dentro de la dentro de la plataforma eh, tenemos los medios de pago es decir se comporta eh, de igual forma como un marketplace normal bien no va de, de, de otra de otra manera eh, ¿Cómo hacemos precisamente para poder estar en discrepante? Eh, tenemos obviamente el tema de, de, de poder y les voy, a, les voy a mostrar desde la página para que todos tengamos claridad de eso y sepan cómo llegar a generar, digamos, como un enlace con ellos. Eh, lo mismo, nos registramos. ¿Cierto? Generamos un registro, llegamos, llenamos un formulario y activamos, digamos, como nuestros productos dentro de la tienda. Eh, ¿Cómo publicamos? Nosotros lo mismo generamos las fotos de nuestro producto, hacemos las características de nuestro producto eh, y pues los, los ponemos dentro de la, dentro de la, dentro de la, dentro del, dentro del espacio. ¿Cómo vendemos? Igual, nosotros tenemos nuestra tienda en línea, generamos nuestro pago eh, y, pues, nos ayuda, obviamente, a, a tener, digamos, como todo el control de nuestra venta. ¿Cómo enviamos el producto? Lo que nosotros hacemos es empacar nuestro producto, así como bien lo dice, empacamos el producto, generamos el envío a la dirección que tenemos eh, y, pues, eh, ¿Cómo vemos, digamos, que reflejado el pago luego de la primera semana de haber hecho la entrega de nuestro producto? ¿Mm? Eh, digamos que, que tiene discrepante y, y lo que podemos ver dentro de todo su comportamiento es que va de la mano con el tema eh, de, lo, de las artesanías y de, de estos de estos Empresas emprendedoras de estas empresas eh, que tienen, que se, que se apasionan precisamente por esperar que nuestro producto esté dentro de línea, eh, de esperar que sea eh, visibilizado, es muy amigable, como les digo, con el tema de hacernos, eh, nos ayuda a generar un posicionamiento dentro de lo online, para estas empresas que apenas estamos incursionando, que somos empoderados, digamos, de, de nuestros productos y que necesitamos ese, ese trampolín para poder estar dentro, dentro del tema online, dentro del tema e-commerce. Eh, nos ayuda a que, obviamente, pues, nuestros, nuestros clientes nos, nos visibilicen y nos visibilicen tal cual somos, ¿sí? No nos, no nos pone ninguna arandela. Eh, genera mucha confianza en el tema eh, dentro de nuestro gremio artesanal, porque como ustedes se dan cuenta aquí dentro de, digamos que de, de, de lo que ellos muestran dentro de su página es que eh, las, las, los productos y las imágenes están ahí, así como ustedes los ponen, así ellos los, los visibilizan. Entonces, eh, va muy de la mano con lo que es la, el, el, el hacer de nuestra empresa. Entonces, como les digo, pues, es, es una empresa que es muy, eh, como lo, digamos que además de lo amigable con, la, con el tema de artesanías y del arte, es un aliado muy fuerte. Es un aliado que nos ayuda y que nos impulsa eh, con el tema de nuestra venta. ¿Mm? ¿Cómo es el tema de, de, digamos, de vender dentro de Discrepante? Eh, nosotros, ellos no nos cobran eh, por, por, el, por tenerlo ahí, sino obviamente por de, estar dentro de la venta. Eh, nos, nos generan una comisión de el, entre el 20 y el 25% más o menos de nuestra venta, eh, pero no nos cobran por estar dentro de la página, dentro de la plataforma. Eh, y, pues, obviamente tienen otro producto y es que sí nos cobran, digamos, como una renta, pero no nos cobran una comisión. Entonces, también es, digamos, como generar un equilibrio dentro de lo que tenemos. Eh, si nosotros vamos a, a estar dentro de este tema de e-commerce por primera vez, yo sí les recomiendo muchísimo Discrepante. Eh, no es solamente una plataforma, además que, pues, es... Eh, muy eh, amigable con, con el tema de la, de la primera venta en e-commerce, sino también porque es muy limpia. Eh, ¿Y a qué me refiero con que es muy limpia? Con que su interfaz, primero, es muy tranquila, eh, nos ayuda a, a tener, digamos, como una mejor apreciación con nuestro cliente, nos abre una puerta y una brecha con el tema del e-commerce, que es tan importante. No estamos en una competencia tan eh, agresiva como estamos en las otras plataformas. Eh, nos ayuda a posicionar nuestro producto sin tener una página web, sin tener, eh, digamos, como una transacción dentro del online. Ellos mismos nos ayudan a, a visibilizar nuestro producto como nuestro producto es. No nos, pon, no nos ponen tantas trabas, entonces es una plataforma muy completa para poder incursionar en este tema de e ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta con x o con Discrepante. Bueno, eh, Beatriz Elena Zabia tiene una pregunta en cuanto a Discrepante y ella nos que se ha hecho pagar alguna cuota mens mensual. ¿Cómo? Sí, de acuerdo, digamos que, eh, por eso les estaba eh, mostrando precisamente aquí en los planes de discrepante. Si ustedes quieren estar, eh, digamos, como pagando un arriendo, un, un espacio dentro de discrepante, eso cuesta, eh, pero entonces no les cobran comisión. Digamos, es ahora lo que les decía, eh, son unas no. cosas por otras. Pero si ustedes no quieren estar... Eh, estar ahí, digamos, como mensualmente dentro del arriendo, si tienen un, un tema de comisión que va entre el 20 y el 25%. Perfecto. Mónica Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. De estas plataformas que hoy eh, nos han dado a conocer, ¿cuál sería la mejor opción para promocionar nuestras artesanías eh, Bueno, digamos que el, el comportamiento del mercado nos da pero yo sí les recomendaría que fuera discrepante como una primera opción. Por lo que les digo, es eh, el tema de, de generar eh, la confiabilidad, el tema del pago, el tema de la entrega. La competencia no es tan agresiva como les digo. Eh, en una segunda opción lo haría por eh, línea, en una tercera opción lo haría por mercado libre. Y mi última opción sería X no porque sea una mala plataforma, sino por el tema de la seguridad, ¿sí? Por el tema de, nos genera una confianza, eh, una menor confianza con el tema de la transacción. Pero pues, digamos que ustedes ya van a, a revisar, dependiendo de las características de su producto, cómo van a poder comportarse dentro de cada una de las plataformas. ¿Mm? Perfecto. Bueno, eh, tenemos a uno de sus participantes que quiere realizar una pregunta eh, directamente, entonces le vamos a abrir en este momento el micrófono a Julio César Arcos. Julio César, ya tienes el micrófono abierto, bienvenido a nuestra charla y cuéntanos cuál es tu pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, eh, mil gracias. Mira, nosotros somos productores de sombreros, sombreros elaborados en Paja Toquilla, eh, el foco del negocio de nosotros son ventas al por mayor y las ventas al de tal las hacemos a través de web. Eh, tenemos nuestra propia página, pero eh, digamos que para darnos a conocer, lógicamente, utilizamos estos marketplaces que generan más confianza en los usuarios. Trabajamos ya de unos años atrás con Mercado Libre y quisiera compartirles una experiencia que no es, digamos, del todo positiva que, me está, que nos está sucediendo con Mercado Libre y es que Mercado Libre genera unos mercadopuntos de acuerdo pues a tu rendimiento, a la calificación de las personas, el número de ventas, etc. De acuerdo a esos mercadopuntos, ellos empezaron a ofrecer envío gratuito a partir de artículos que tenían un valor de 70 mil pesos en adelante. Pues nosotros eh, tuvimos esa ventaja por la calificación alta que teníamos, nos ofrecieron mercado de envíos gratuito, eh, eso es muy positivo porque, lógicamente, al usuario le conviene eh, ese aspecto y, lógicamente, uno como vendedor también poderlo ofrecer y que no le cobren por ese servicio. Eh, de un momento a otro, Mercado Libre eh, no lo suspendió y no lo suspendió con una excusa que no tiene una justificación, más parece algo arbitrario, y es que eh, nos empezaron a evaluar los tiempos de entrega. Nuestros productos son elaborados eh, totalmente a mano, son sombreros artesanales y se hacen de acuerdo a las necesidades de cada usuario, la talla, eh, muchas veces hasta los mismos accesorios que llevan, son seleccionados por los usuarios. O sea que son productos que, que no pueden entregarse de un momento a otro porque no son de stock, se hacen sobre medida. Nosotros estábamos con unos tiempos de entrega entre tres y tres días, después del momento de la compra, que es supremamente bajo, y ellos no se evaluaron eh, mal, nos evaluaron por tres entregas que se demoraron tres, tres días, un poquito menos de tres días. No se evaluaron mal porque nos comparaban con otros usuarios, de los cuales dicen ellos se demoraban 1.5 días. Uh -huh. Que no tiene sentido si estamos hablando de un sombrero que se demora, eh, como les indico, eh, por ser personalizado entre cuatro y cinco días. ¿no? Entonces, el promedio nosotros es menos de tres días. Entonces yo manifesté eso, eh, el soporte de Mercado Libre eh, desafortunadamente no es bueno, yo pienso que sería bueno solamente para los que ya están como mercado líderes, que tienen una posición muy alta de producto y tienen un contacto más directo, pero cuando uno está empezando, el soporte es muy malo, uh -huh. eh, hay un chat que si está muy de buenas, pues aparece, de lo contrario es muy difícil que aparezca, me tocó porque, eh, por Twitter. A contactarles, a hacerles la solicitud, me dijeron que eh, que mandara cuáles eran las categorías en las cuales tenía publicados mis sombreros para ellos evaluar si esas categorías podían incluir tiempos de entrega, es lo que yo necesito poder informar que mi sombrero como mínimo, se debe demorar entre 3 y 4 días. Eso lo hice hace ya varios días atrás, yo creo que meses atrás, y no los han adicionado, o sea, ninguna categoría en Mercado Libre permite que tú le digas tiempo de entrega. No sé con qué criterio ellos lo generan, pero eh, desafortunadamente eso no, no, no afectó, nos afectó, nos bajaron la calificación de estar casi que en verde total, como, como positiva, nos la bajaron a color naranja por cuatro entregas que se tardaron tres días. Y un sombrero que se hace bueno, todo. Ya Julio, no. Entonces, digamos, sí, y tienes toda la razón. Mercado Libre no es tan, digamos que no tiene uno como vendedor, una, una conexión como tan, tan cercana con ellos como la pudiera tener, por ejemplo, Alineo. Eh, pero digamos que sí, de, yo que les recomiendo para, para el tema del envío sean muy claros dentro de las características, porque como dice Julio, no nos, digamos que la plataforma no nos dice cuánto tiempo de envío se va a demorar usted con su producto. Eso no pasa. Ellos generan el tema de los, de los días de envío por, digamos que, por, eh, no sé, como por... ¿Cómo como llamarlo? Como por... Eh, una estadística, no sé si por, una, exacto, si uno... por añadidura. Entonces ellos dicen, exacto. bueno, esta persona comercializa esto, yo creo que se puede demorar, entre tanto, la variable me da tres días. Son tres días. Correcto. Entonces, uh -huh. las, en las características que ustedes pongan dentro de su producto, hagan la claridad de que nosotros somos un producto que tiene estas, estas características, ta, ta, ta, ta, ta, y nos vamos a demorar entre tantos días ahí sí Mercado Libre no podría llegar a generarnos la, la restricción porque lo estamos dando dentro de las características de nuestro producto. Entonces, uh -huh. como tenemos obviamente el contacto con nuestro cliente, también ser muy, digamos, muy específicos con eso, pero Julio también tiene razón en algo y es que eh, como Mercado Libre es tan robusto, eh, muchas veces no es muy, confiable no es confiable no sino como no es muy cercano a nosotros los que estamos apenas empezando con el mercado entonces por eso yo les recomiendo estar dentro de un dentro de marketplace por ejemplo discrepante eh, que es un poco más cercano a nosotros como como primi para esto bien sí. Es cierto. Eh, de todas maneras, lo que yo te digo es que nosotros sí informamos en la descripción de los productos que el tiempo de entrega son mínimo tres días hábiles, uh -huh. hábiles, y nosotros sí hemos entregado en menos de eso, la mayoría de los productos los entregamos en menos de ese tiempo, pero como te digo, son muy arbitrarios y cuando sí, resuelven sí. algo, lo hacen, toman la decisión y no escuchan para nada la solicitud después de los de los usuarios estamos, estamos limitados a la estadística que ellos tengan entonces, si sí es, sí es más desde ahí, Julio, muchas gracias por tu aporte es muy importante gracias. tener estos estos consejos bueno, Julio mil gracias, muy amable eh, simplemente eh, para terminar eh, pues no sé la experiencia eh, de ustedes, que son los que saben más de estos marketplaces uno busca Mercado Libre porque considera que Mercado Libre puede tener una digamos un, una mejor respuesta en número de ventas comparado versus línea no sé la gente tiene un poquito más de por, por, por digamos por historia de Mercado Libre tiene un poquito más de confianza eh, en, en Mercado Libre o con, no sé si sea confianza más bien consulta más Exacto. Exacto. Exacto. Como al, como al principio era lo que yo les decía, Mercado Libre eh, ha generado un posicionamiento como venta web, ni siquiera como marketplace, sino como venta web dentro de todos nosotros. Entonces siempre le dice, oiga, es que quiero vender esto. Ah, no, póngalo en Mercado Libre. Entonces, eh, sí. precisamente por eso tiene ese posicionamiento. Es, es muy importante que ustedes vean si su producto se, se acomoda a este gigante dentro, de, dentro de, de las ventas web. Entonces, pues digamos que ustedes ya van ahí a generar el estudio y van a hacer todo para que para que esto nos funcione. Julia muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julio por su aporte y también le agradecemos porque, bueno, Julio eh, ha sido un participante constante en nuestras charlas Artesano Digital. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en cuanto a discrepante alemán. La primera la hace Luisa Forero, y ella nos pregunta que si en discrepante perdón, se puede publicar cualquier producto. Sí, no es, una, no es una plataforma que tenga alguna restricción, pero sí digamos que es mucho más aliada con el tema artesanal. Ellos generan unos espacios muy importantes para... Eh, los artesanos eh, si sí nos dan unos lugares de visibilización como un poco más exclusivos, entonces eh, si sí es, digamos que es mucho más eh, aliado a nuestro, a nuestro producto como artesanías y, y arte sobre todo Bueno, eh, Claudia Elena Pinira nos pregunta <ríe> que si discrepante puede llegar a otros países adicionales a Colombia, mm. y la otra pregunta es la hace Andrea Ospina, y ella dice que si solo se puede participar con un solo tipo de producto. No, el, el tema del, del solo tipo de producto, no. Ahí sí, en ¿sabes? realidad, eh, varios productos. ellos eh, Nosotros como, como vendedores podemos llegar a tener varios productos dentro de discrepante este y ellos no tienen ningún, ningún inconveniente. Con el tema de, de ser eh, ir más allá de Colombia, sí, sí tenemos el tema... Eh, con ellos de los envíos aunque eh, algunos productos tienen algunas restricciones entonces eso sí lo da discrepante cuando ustedes vayan a entrar en, la, en el tipo de registro sí les da los términos y condiciones cada uno con, con el tema de, de su producto pero, pero con el tema de los envíos ellos no, no son como tan restrictivos Bueno Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos con nuestra charla a Prestando Digital con muchísimo gusto, fue una experiencia muy ratificante para mí. Bueno, a todos les agradecemos por hacer parte de nuestra charla de artesano digital.